Bienvenidos al módulo de subestaciones eléctricas. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Una subestación eléctrica no es más que una exteriorización física de un nodo del sistema eléctrico de potencia. Este incluye barras, transformadores de potencia, interruptores, cuchillas de conexión llamadas seccionadores, entre otros. Las subestaciones pueden estar localizadas en las centrales eléctricas, elevadoras, en los sistemas de transmisión, distribución, en las instalaciones de los consumidores, en principio tienen arreglos y componentes similares. Básicamente una subestación eléctrica consiste en un número de circuitos entrantes y salientes que componen, que componen el sistema eléctrico. Los principales equipos de patio que conforman una subestación eléctrica de media y alta tensión son los transformadores de medición y los sesionadores o interruptores. Los principales componentes de una subestación eléctrica básicamente van a ser los transformadores de potencial y corriente que me permiten el monitoreo de las variables de tensión y de corriente. En la gráfica podemos ver los distintos tipos de transformadores de tensión y de corriente que existen. Existen transformadores de potencial inductivos o capacitivos. En este caso generalmente los capacitivos se utilizan para extra y alta y Alta y extra alta tensión, mientras que los inductivos se utilizan para tensiones en el orden de media tensión y baja tensión. Los transformadores de corriente se utilizan para la medición de corriente. Generalmente el estándar de salida son para transformadores de tensión 120 voltios y para transformadores de corriente 5 amperes. Esto para la medición de todos los equipos de protección y de medición que se encuentran dentro de la subestación. El principal elemento que nos conseguimos en una subestación es un seccionador. En la figura podemos ver un seccionador aéreo. Este dispositivo permite la conexión y desconexión de los circuitos. Es de notar que este dispositivo está diseñado máximo para interrumpir la corriente nominal de trabajo. No debe ser operado en operaciones de cortocircuito y preferentemente debe ser operado en vacío, es decir, sin corriente. La máxima corriente que puede manejar o interrumpir es la corriente nominal. Para corrientes mayores se compromete la vida del equipo, pudiendo llegar a explosión si se realizan operaciones durante operaciones de cortocircuito. El siguiente equipo es el interruptor, este dispositivo. Mecánico está diseñado para despejar altas corrientes del equipo, no solo las nominales, sino las que se producen durante procesos anómalos en la red eléctrica denominados falla. Es capaz de interrumpir corrientes de cortocircuito. Las corrientes que pueden manejar dependen de su diseño, pueden ser de aire, de pequeño volumen de aceite, de hexafluoro de azufre o SF6, entre otras. Los dispositivos pueden, requieren mantenimiento y generalmente tienen un, un dispositivo mecánico de bandera que permite ver la, la, el estado de operación de los dispositivos. Generalmente en las, en las subestaciones de media y baja tensión, y específicamente a nivel industrial, el esquema más utilizado de interruptor es el interruptor y medio, en el cual básicamente, como su nombre lo indica, se presentan dos juegos de barras y tres interruptores, lo cual me permite el manejo de interruptores de entrada y las salidas del sistema en función de estos tres interruptores para mayor confiabilidad. El otro gran uso de, la, de la, su estación eléctrica es la protección. Su finalidad es aislar fallas y perturbaciones que interrumpan el suministro de servicio eléctrico. La selectividad de las características que permitan las protecciones, discriminar el lugar de la falla y la sensibilidad en poder sacar la zona fallada de las zonas que no se encuentran falladas. La seguridad y la confiabilidad requieren un grado de confianza en el correcto funcionamiento de la protección. Por esto se utilizan protecciones de respaldo. No se deja únicamente una función principal, el esquema de separado de las Zona. El principal, una de las principales cosas que tenemos que tener presentes son las zonas de protección. Ninguna área del sistema eléctrico debe estar desprotegida. Los componentes del sistema eléctrico deben aislarse adecuadamente en el menor número de interruptores que conforman las distintas zonas. Cualquier falla dentro de una zona debe dejar esta zona sin utilización, debe dejarla fuera de servicio. Mientras más discriminado esté en zonas la subestación o los, la red eléctrica permite que ante una falla el número de circuitos desconectados sea el menor posible. Como mencionamos anteriormente, existen dos tipos de protección, la protección principal y la protección de respaldo. La principal son todas aquellas destinadas a despejar la falla en primera instancia. Está diseñada para abrir en, el mínimo de inter, en los mínimos de tiempo posible y aislar la falla. La protección de respaldo es una protección como su nombre lo indica, de disparo remoto o local. Esta tiene tiempos de actuaciones mayores que la protección principal y generalmente despejan zonas mayores que la protección principal. Es utilizada con una protección de segunda línea. Generalmente puede ser de respaldo remoto o local, es decir, puede estar colocada en sitios alejados al sitio, al, a la localidad de falla o puede ser colocada en el mismo sitio de la localidad con la diferencia en los tiempos de disparo la protección principal de disparar primero que la protección de respaldo los relés generalmente son elementos de protección que permiten el monitor a partir del monitoreo de tensión y frecuencia identificar la posibilidad de una anomalía o una, o una operación anormal del sistema es destacar que las anomalías en los relés se encuentran clasificados de acuerdo a los tipos de esquemas de medición que estén realizando y la apertura de los interruptores. Generalmente estos relés manejan la apertura de los interruptores. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido en el mismo equipo utilizar distintos esquemas de protección o distintas funciones de protección. Entonces un mismo relé puede realizar distintas operaciones. Anteriormente para cada esquema de protección se requería un un relé específico y su conexión. Hoy en día, un mismo relé electrónico puede realizar distintas operaciones de protección, inclusive locales o remotas. En esta lámina vemos las principales protecciones que deben estar asociadas a una su estación eléctrica. La primera son las protecciones de línea. Protección diferencial de línea que permite monitoreo de corriente de entrada y salida sobre la línea. Si la, la corriente de entrada y salida en la línea son iguales, indican la, la ausencia de una falla. En caso contrario, hay un drenado de corriente hacia un sector del circuito, lo que indica una, una falla. La protección de distancia. Con, simbolizada con el número 21, básicamente lo que mide es la reactancia o la impedancia desde un punto de la línea. Si esta impedancia se altera, es factible la, el disparo de, el, la presencia de una falla, bien sea sólida o bien sea a través de una impedancia. Estas variaciones implican el disparo de la protección. Tenemos los esquemas de teleprotección, donde básicamente se monitorea la entrada y la salida de la línea, el flujo de potencia a través de la entrada y la salida de la línea. Si hay unas variaciones en el flujo de potencia de entrada y salida, diferente a las pérdidas de la, de la propia línea, se produce el disparo. Finalmente, la protección direccional de sobrecorriente de neutro. Básicamente, si hay corriente de neutro en el sentido de la línea, se produce el disparo, producto de que hay una falla a tierra. La protección de transformador puede ser diferencial, que es la 87T, que funciona al igual que la de la línea. Básicamente se monitorea la corriente de entrada y de salida del transformador, de tal manera de detectar fallas internas. El otro esquema de protección, la protección de sobrecorriente, que es la 50 y la 51, que básicamente mide sobrecorrientes por encima de la nominal en el equipo. Las protecciones de barra, básicamente limitan la protección de falla de interruptor, en el cual prevén la no operación del dispositivo y hay funciones de verificación que son de sincronismo en el caso que se pierda la frecuencia de la red eléctrica que es el relé 25 y la función de resierre correspondiente a la función 79, básicamente cuando se realizan disparos monofásicos o bifásicos ante fallas.